Shinzovo Sasageyo. Pues sí, hoy día 20 de diciembre tenemos más información con respecto a la temporada final de Shingeki no Kyojin. Si estuviste por internet te habrás enterado que el programa 100 Cam. Un programa japonés va a tener un especial con respecto a la producción de Shingeki no Kyojin. Y en el tráiler de este programa tuvimos un vistazo a nuevas imágenes en lo que concierne a esta conclusión del anime de Attack on Titan. Por lo tanto, lo iremos platicando en este video, todas las imágenes que han salido que claramente no están en alta calidad. Pero te aviso que vamos a hablar con spoilers, ya que pues vamos a platicar a qué momento del manga pertenece. Por lo tanto, si aún te guardas la sorpresa, pues con cuidado. De igual manera, se ha liberado un tráiler muy importante que es el de Vinland Saga, otro proyecto que estaba en WIT Studio en 2019 y que recientemente, en el 2021, se anunció que MAPA lo tomaría y retomaría con una segunda temporada. Por lo tanto, esta semana salió el tráiler de Vinland Saga y su fecha de emisión para enero del 2023, ya el próximo mes comienza, así que ya sabemos un poco de los tiempos de mapa, esperamos que el tráiler de Shingeki por estas nuevas imágenes salga pronto, sin embargo el primer proyecto de mapa para este año será Vinland Saga, así que esperar más noticias paulatinamente de lo que será Shingeki no Kyojin. <risa> Las primeras imágenes en adelanto que tenemos son del manga 132, lo que sería el segundo episodio de esta nueva parte. Acá tenemos los momentos importantes con el avión y también con Hanji Soe Sacrificando su vida al enfrentarse a los titanes colosales Vemos la animación de esos últimos momentos antes de que arranque el aeroplano Siendo el sacrificio de la comandante de la legión y la primera vez que Levi ofrece su corazón De ahí tenemos un boceto del capítulo 133 que sería el tercer episodio titulado «Pecadores» cuando están en la dimensión de Ymir Fritz, ya habíamos tenido el arte del blu-ray que representaba este momento. Otro vistazo extraordinario es cuando vemos al titán bestial del manga 134, que es cuando Eren comienza a manifestar el poder de los nueve titanes, ya que este elemento del cuello que tiene el titán bestial es como estarán los titanes de épocas pasadas. Podemos ver que el CGI aún estaría presente en el moldeado, al menos de estos titanes, pero yo tengo mucha fe en cómo vamos a ver al resto de otros titanes. La última clara referencia al manga es cuando Armin trata de levantarse a sí mismo y ve su cuerpo inerte tirado, reclamando el por qué no está haciendo nada, siendo los momentos importantes antes de la conclusión. Y por último lo que más llamó la atención fue la animación del Eren pequeño, en lo que parece ser la despedida con Mikasa de Hasta Pronto Eren. Los que habrán leído el manga 138 sabrán lo importante que es la primer viñeta con Eren y Mikasa bajo el árbol, pues ya tenemos este devastador momento animado, un vistazo a lo que será la despedida de ambos y esta conexión con el primer capítulo. Estaré al pendiente de este programa C100 10km porque me parece muy similar a los programas especiales que le dedicaban a Hajime y Sayama y también a la producción con Wit Studio. De verdad creo que el tráiler se encuentra cerca y solo es cuestión de tiempo, ya que así también fue cuando forraron toda la estación de tren con bocetos de Shingeki. Eso ha sido todo, no olvides de suscribirte y Shinzo wo Sasageyo. También quiero anunciar cómo vamos a dar esta revista. tal contiene el capítulo 69 a color y el manga 139 en la impresión original japonesa de Shingeki no Kyojin. El capítulo 139 que es el final de Attack on Titan. Es un tamaño impresionante para pues, leer el final de Shingeki. La voy a sortear entre los miembros del canal. Así es, entre los suscriptores de paga ya que he activado esta función y todas las personas que se suscriban voy a tener su nombre en un papelito y pues lo voy a sacar en marzo así que sin importar si paso los 400 mil suscriptores o cuántos tenga va a ser entre los miembros que hayan aportado económicamente al canal así que tienen tiempo para suscribirse de esta manera y puede ser únicamente por un mes pero si están más meses voy a tener su nombre en tres papelitos diferentes ya sea que colabores con el canal un mes o varios puedes participar por la revista, por lo tanto va a ser únicamente entre los miembros del canal y aún tienes tiempo de suscribirte, ya que hasta la tercera semana de marzo voy a dar a conocer al ganador para que tengan chance de suscribirse de esa manera.